Bueno, pues mi nombre es Ana, eh, soy la propietaria de la despensa de Cercedilla. Eh, la despensa abrió en 2019, en septiembre de 2019. Eh, vamos a cumplir ahora este año tres años. Y bueno, pues yo venía de, de trabajar y de vivir en Madrid, en el centro. Y, y nada, pues por cosas de la vida decidimos mudarnos a la Sierra de Madrid, eh, bueno, nos enamoramos de Cercedilla. Estamos muy ligados al mundo de la montaña y la naturaleza y decidimos pues, venirnos a, aquí. ¿no? En un inicio yo venía un poco de mundo más hostelero, pero muy unido al mundo de la cocina, pues, al consumo más responsable y a lo ecológico. Y, y en un inicio yo tenía pensado montar algo del sector de hostelería, algo pequeñito, ¿no? más alternativo, cocina más ecológica, vegetariana y tal. Pero cuando llegamos aquí a Cercedilla, pues a mí se me encendió la, la bombilla, ¿no? Y bueno, me tiraba un poco para atrás el tema de abrir algo de hostelería por el tema de inversión y horas de trabajo, que al final es mucho. Y se me ocurrió montar una tienda de productos a granel. Aquí en la Sierra de Guadarrama no había nada de este estilo. Entonces, pues se me ocurrió que podía ser eh, una idea, pues... Muy, muy buena, ¿no? El, el traer este tipo de consumo a un pueblo de la Sierra de Guadarrama para evitar ese traslado de la gente a Madrid para conseguir este tipo de productos y generar pues, otro modelo de consumo completamente diferente y alternativo, ¿no? Ya que no existía nada así. Emprender aquí en un municipio de la Sierra, eh, voy a empezar por lo negativo, para terminar luego con el buen sabor de boca Yo llegué aquí y es una sensación de, pues nadie te conoce, ¿no? Y bueno, yo no tenía experiencia en montar negocios anteriormente, entonces todo para mí era un absoluto reto. Aparte de moverme por la oficina del emprendedor, buscar información... Fue un trabajo pues, duro porque también te ves sola, eh, emprender sola también es que tú te lo visas y tú te lo comes todo. ¿no? La búsqueda de local fue también compleja porque al final pues, hay locales, pero hay locales pues, que no están habilitados, había que hacer obra, tenías que buscar unas características un poco peculiares que, que fueran un poco acorde para desarrollar la actividad que yo quería. Eh, entonces fue un poco durillo. Eh, te vas al ayuntamiento, no tienes ni idea de nada, entonces dependiendo un poco de la actividad que vayas a desarrollar, pues en el ayuntamiento también te pueden dar más herramientas o menos. Yo tuve la suerte que al ser eh, comercio minorista, eh, bueno, pues fue bastante sencillo. Eh, para mí fue muy revelador porque yo es verdad que le eché mucho morro, o sea, yo os recomiendo que le echéis morro y que os mováis, que pidáis información opiniones por todas partes, que os apoyéis en otras personas que emprendan para que os den también claves y recursos. Si no, se hace muy difícil, de verdad. Entonces yo le eché morro, y yo me fui a la oficina del emprendedor a Madrid a que me dieran toda la información, un montón de asesorías, a pesar de que yo no iba a emprender en Madrid Capital, yo le eché morro y yo eh, como que hice un... recabé muchísima información, ¿no? Sabía que todo eso me iba a ayudar. Eh, lo bueno de emprender en municipio... Es que dependes directamente del ayuntamiento. Entonces, el acceso a la información es mucho más rápido, estás hablando directamente con una persona que es la que te va a ayudar directamente y te va a informar y te va a derivar a Fulanito o Fulanita que están en el piso de arriba. Quiero decir, es mucho más sencillo en ese sentido. Yo al menos lo viví así. Y como decía, pues en lo negativo, pues eso, que al final llegas a un sitio nuevo, nadie te conoce. Y ya llegas con la incertidumbre de que no sabes si tu proyecto va a tener éxito, va a funcionar, va a cuajar o no. Entonces, bueno, hay muchas anécdotas no que al principio pues, la gente se asomaba, estaba ya ahí montando la tienda y era como, está quién es? Pero tú eres de aquí, no eres de aquí, ¿qué vas a montar? ¿Qué cosa más rara? Yo no sé si te va a funcionar. La gente también te tira como gratuitamente esos juicios que dices... Dios mío, como todo esto me lo tomé muy a pecho, igual no me animo a emprender. ¿no? Era curioso. Bueno, primeramente, eh, como os decía, era un reto. ¿no? Nadie me conocía. Yo cuando consigo, de hecho, tuve como muchas trabas, muchos problemas. Eh, yo dejé el anterior trabajo eh, mayo junio. Entonces, como que enseguida ya me puse en búsqueda de local. Eh, primero encontré un local que luego me salió rana, eh, bueno fue un poco catastrófico, entonces me dio ahí como esa bajona de madre mía, esto va a ser imposible. Me vine bastante abajo hasta que encontré luego otro local y, y volví a sacar energía como para decir, ven a tope otra vez con esto. no Que esto es una de las claves también que creo que hay que tener muy presentes en los emprendimientos. Eh, no venirse abajo, seguir, no rendirse y ser muy constante y confiar en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cuando abrí, pues nada, yo estaba solita ahí en mi tienda, entonces, pues nada, pues la gente venía a curiosear. Eh, yo sabía que iba a ser el inicio, pues bastante duro, pero que había que estar ahí, ahí, ahí aguantando, ¿no? Y, y nada, pues 2019, pasé las navidades, me dio bien, porque, bueno, como era la novedad, pues este rollo un poco de consumo en navidades, de regalos, me vino bien ¿no? al haber abierto la tienda en septiembre y luego ya enseguida pues llegó la, la pandemia. Es cierto que la tienda tuvo muy buena acogida en el pueblo, pero al principio pues la venta era pues lenta y bueno, pues fue un poco difícil. En la pandemia lo curioso fue que como mucha gente se quedó en casa lógicamente trabajando, eh, hubo muchísima gente que no quería ir al supermercado a hacer la compra y eh, decidieron eh, apoyar eh, todo el comercio local que quedaba abierto, ¿no? cosa que fue muy positiva para todas nosotras. Y también fue un locurón porque la gente, te imagínate, estaban en sus casas, cocinando, haciendo pan, esta locura de la harina que tuvimos, entonces, ahí me llegaban pedidos apocalípticos. Se acercaba un montón de gente a la tienda y yo tuve como que organizar y planificar eh, de decir, a ver, estrategia. Es cierto que fue como todo lo contrario. Normalmente esperas que el primer año de emprendimiento sea más duro o, o más flojo. Y para mí fue como, madre mía, unas cajas que yo decía pero esto, una facturación, y decía, esto no es ni medio normal, o sea, te venía como todo de golpe ¿no? y fue un poco loco. Luego ya al siguiente año se empezó como a estabilizar más, el año pasado, 2021, como que volvemos a esa normalidad, entre comillas, la gente empieza a volver a los trabajos, la gente empieza a trasladarse a Madrid y pues como que se empieza a estabilizar más. Pues a ver, al final eh, yo me lancé al emprendimiento sola, entonces bueno, como que la forma jurídica más accesible y de menos dificultad de gestión de papeleos y tal, pues era pues como autónoma, ¿no? Eh, de hecho, yo luego contraté a María, eh, pero también sigo en ese régimen, o sea, estoy como autónoma con una persona contratada. Eh, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero bueno, al inicio es verdad que... Esa ayuda que te dan, que, que la cuota se reduce un poco en los el primer año y luego se puede volver a, a solicitar, el segundo año, pues es verdad que te ayuda. Luego ya a partir de ese segundo año es cuando la cosa ya pues se empieza a poner un poco así porque ya la cuota es como pues un poquito mayor. Pero bueno, al final yo creo que es a lo que solemos recurrir, no las personas que, que emprendemos así solitas. Y, y nada pues es cierto que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, eh, pero bueno, ahora mismo está esta plataforma que estamos un poco en esa lucha, ¿no? lucha autónoma, que pues intentando también estar ahí y que no se nos olvide e intentar conseguir pues derechos laborales como puedan tener otras personas trabajadoras. ¿no? Al final creo que es un sector eh, difícil. Salió de forma natural. O sea, al final, eh, yo tenía claro que, que si montaba algo iba a ser con estos valores y esta filosofía detrás. O sea, porque no entiendo de otra manera un, un proyecto. ¿no? Eh, de hecho, bueno es que la trayectoria que yo he tenido de trabajos, vivencias, activismos a lo largo de mi vida eh, ha sido toda una fusión. Entonces, esto ha salido de una mochila cargada de, de, de experiencias. no vividas y, y, y de trabajo siempre en esa línea. Y cuando he sentido que un trabajo no iba en esa línea, dejaba de, de estar ahí. ¿no? Entonces, partiendo de ahí, la despensa siempre intenta trabajar tanto producto ecológico como no ecológico eh, pues con pequeñas cooperativas eh, que también forman parte de mercado social. Por ejemplo, una cooperativa de pastas con la que trabajamos que están en Navarra eh, pastos martinelli, pues que también están dentro del mercado social. El ejemplo de las camisetas que tienen también un espacio de venta. Eh, la miel con la que trabajamos, pues también una pareja que tiene su proyecto super cuidado con unas bases sociales muy potentes. ¿no? Entonces elegimos cada producto que entra en nuestra despensa eh, que tenga que ver mínimamente con, con estos valores. ¿no? Y, y todo está elegido. Es cierto que... Eh, puede ser un poco locura porque es trabajar con muchísimos proveedores diferentes, pero al final es súper enriquecedor. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido sí que estamos muy ligadas a, a esa economía social y solidaria. Ese apoyo, esa comunidad que estamos generando. Generamos redes, ayudamos a, a otras personas a que emprendan e intentamos expandir un poco esta onda ¿no? de, de economía social y solidaria. Como decía antes, es que no, para mí no hay otra forma de entender el proyecto. O sea, tienen que llevar como este sello, ¿no? Entre comillas. Y luego, pues eso, pues trabajamos con, con pequeños productores. Mi plan de empresa económico fue muy sencillo, fue ¿cuánto necesito para sobrevivir si no entra nadie por la puerta en ese primer año? Porque está claro que el primer año hay que sobrevivir como sea, ¿no? Y, o sea, no puedes hacer una inversión, montar una tienda y que luego no tengas eh, un colchón económico para poder seguir reinvirtiendo, porque esto es así. Esto yo siempre digo con mi clientela, con mis amigos y amigas, eh, muchas veces ya se ríen, ¿no? Pues es como, eh, hay que sentir abundancia. O sea, no puedes estar preocupada el primer año de estar ya con el bolsillo pelado diciendo, madre mía, madre mía, porque entras en un bucle, no entras en un bucle de decir no quiero gastar, pero es que eh, hay que cambiar la mentalidad, esto no es gasto, esto es inversión inversión en tu proyecto e inversión en ti, entonces yo cada vez que tengo que desembolsar dinero o hacer un pedido gigantesco o cambiar algo e invertir es como, pues mira agradezco que me puedo gastar este dinero y seguimos invirtiendo porque al final es que es así, hay que cambiar esa mentalidad. ¿no? Eh, si queremos seguir evolucionando y avanzando, tenemos que tener como esa mentalidad más de abundancia, ¿no? De vale, estoy invirtiendo ahora mismo este dinero, ya no está conmigo, pero es que hay que confiar de que, en que lo que estamos haciendo va a tener sentido, eh, va a prosperar y, y va a volver. Entonces, si confiamos en lo, que lo que estamos haciendo está bien, eh, pues volverá al dinero y, y seguiremos aquí. Pues yo ahí, claro, pues eh, tenía algo de ahorro, pero no mucho, claro. Eh, entonces me planteé, eh, pues eso, pues capitalizar el paro, que tampoco es que tuviera mucho acumulado, ya te digo, porque el año anterior pues yo había dejado trabajo, entonces ya había ido voluntariamente. Entonces, eh, me planteé también temas subvenciones, pero me vi un poco, eh, sinceramente creo que falta como información, no? hay muchas personas que igual no tienen acceso a plataformas eh, como pueda ser Economistas sin Fronteras, que creo que hacéis un trabajo increíble, eh, o sea, cuando tú, tú te ves sola y quieres emprender, es como, por favor, que alguien me ayude, que alguien me cuente esto, ¿no? Te ves como en, en un mar ahí de, de incertidumbre, de cómo pido esto, cómo solicito esto, te mandan a la oficina de emprendedor. Eh, mi sensación era de que eras un numerito más, que venías ahí, te contaban el rollo y búscate la vida, ¿no? Entonces... Me sentí bastante abrumada en ese sentido. Eh, no me lancé al tema de subvenciones, también por experiencias de otras personas que había tenido cerca. Me daba un poco de miedo porque lo veía también como un poco trampa. no Cuando no conoces, no sabes en qué te estás metiendo, qué requisitos, si luego mm, te va a traer algún tipo de problema. No sé, yo me abrumé mucho con ese tema y al final como que lo dejé un poco de lado. Y lo de pedir un préstamo al banco me daba un poco de no sé qué entonces no quería pedir toda la financiación a través de banco. Jugué un poco con la propia capitalización del paro, que pues me ha ayudado bastante, la verdad, y luego con préstamos personales. Eh, y así es como, como inicié mi, mi proyecto. A ver, cuando eres autónoma, lógicamente eh, te conviertes en mujer para todo, ¿no? Un poco multitarea, multifunción. Es cierto que a mí, personalmente, hay, hay funciones que, que me gustan, ¿no? Entonces las disfruto y no las vivo como una carga. Es cierto que al ser autónoma, por ejemplo, la despensa de Cercedilla es una tienda en la que tienes una atención directa al público eh, es un negocio complejo porque trabajar con graneles es muy complejo y también un trabajo mental difícil y físico. También es un poco difícil. <risa> eh, entonces yo llevo toda la parte cara visible del proyecto. Ahora ya está más compartido porque tengo a María que es una absoluta crack y doy gracias todos los días por porque forme parte también del proyecto porque trabaja increíble, es feliz en la despensa y creo que eso se refleja muchísimo luego en el servicio que damos también a la, a la clientela que viene ¿no? pero toda la parte divertida que para mí es ese contacto directo con la gente, ese asesoramiento yo vivo mi proyecto en mi tienda, como estoy encantada vengo del mundo de la cocina eh, me encanta asesorar a la gente, eh, soy feliz de poder tener todos esos productos eh, en mi tienda o sea, no sé, yo estoy muy contenta y cada día voy muy contenta a trabajar. Hay días duros porque acumulas mucho cansancio, hay temporadas de mucho estrés, pero en general yo sí que le veo mucho el lado positivo del emprendimiento. ¿vale? Luego toda la cara de redes sociales, comunicación, etcétera, también la llevo yo. Pues hay rachas que podré llevarlo mejor y rachas que peor. Yo, por ejemplo, lo de externalizar esa parte de comunicación de mi proyecto no lo veo para nada, se me dé mejor o peor. Hoy en día hay formaciones y hay gente que te ayuda muchísimo con esa parte de comunicación, pero por ejemplo, las redes las llevo yo. O sea, para mí es algo eh, muy, muy, muy importante, ¿no? Porque nadie va a contar mejor que yo lo que se cuece en mi proyecto, ¿no? O de dónde viene cada cosa que he elegido yo y he probado yo. Luego, la parte más aburrida, que es esa parte de curro en casa, ordenador, gestión, pedidos, eh, logística, eh, pagos, facturación, etcétera, eh, pues ese grueso lo llevo yo también. Pero hay otra parte, la que mi compañero, por ejemplo, me ayuda muchísimo, que es eh, insertando datos de ventas. Eh, pues él me está ayudando mucho con eso, para luego tener unas tablas, sobre todo los tres primeros años, creo que es interesante, para poder, poder comparar datos ¿no? económicos y ver la evolución de proyecto y evolución también pues, de ventas, de qué productos funcionan mejor o no, porque no es lo mismo un granel en Cercedilla que en Móstoles, que en Lozoyuela, que en Cascorro, en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y luego sí que tengo eh, una persona, un gestor, que es que también soy afortunada de, de tenerle, porque es que es un amor, me ayuda un montón, me asesora muchísimo, que creo que es una parte también súper importante, ¿no? El poder tener confianza con las personas que te están echando un cable en todas esas tareas más invisibles y sobre todo que era una parte en la que yo me veía que no primero no me motiva, Segundo, eh, me abruma muchísimo toda esa parte ¿no? de presentar papeles, hacienda, pues toda esa parte de contabilidad me la lleva mi, mi gestor, Jesús, con la que estoy súper contenta. Y porque es cierto que a todo no llegas, lógicamente hay unas partes que hay que externalizar, entonces supongo que cada persona pues lo, lo hará de una manera diferente, ¿no? Creo que eh, es importante que eso esté muy ligado con la motivación, porque si te tienes que sentar delante del ordenador a generar unos este o a llevar una contabilidad que no te apetece nada, o no te motiva, eh, creo que es mejor delegar a una persona que lo no vaya a hacer bien y no vaya a cometer fallos, ¿no? Entonces, bueno, eso es como yo lo llevo. <música> Entonces también hay esos ritmos ¿no? y esos autocuidados que son súper importantes y poner esos límites. ¿no? Eh, y una cosa que también quería destacar en esto, que muchas veces es como, buah, pues estoy súper cansada, necesito ¿no? una persona que me descargue aquí y ya está. ¿no? no, o sea, no. Para mí, por ejemplo, María, siempre lo digo, eh, no es mi empleada, es que es mi compañera, es la persona que hace que mi proyecto siga funcionando, es la persona que hace que yo eh, pueda tener un poco más de tiempo y que realmente pueda desconectar y tener una salud mental saludable, ¿no? eh, Entonces, yo cuando fui a contratar a María, para mí fue muy sencillo, porque María era una clienta que venía mucho, ella es eh, muy joven, eh, tiene una energía eh, increíble. Y yo tenía claro que me, me, me gustaría que ella trabajase conmigo, ¿no? Entonces fue sencillo porque eh, yo le ofrecí opciones. Fue como elige tú cuándo quieres trabajar. O sea, eso también hace que la persona venga motivada y ya venga diciendo no, no, es que a mí esto es lo que me viene bien. ¿no? Cuando hay gente que está trabajando en sitios, a lo mejor cuando no le cuadra el horario, eh, se tiene que venir de muy lejos. Eh, un montón de cosas, dices, Jope, es que si una persona tiene que venir a trabajar contigo, vamos a cambiar la frase, no es que tenga que venir, sino que quiera venir a trabajar contigo de una forma eh, pues alegre, feliz y que esté motivada y que esté a gusto. ¿no? Entonces, bueno, nuestra forma de organizarnos es eh, comunicar mucho y tener la confianza para decir mira, eh, se me hace bola trabajar en este horario, o mira, yo prefiero trabajar sábado por la mañana, domingo por la mañana, yo la di a elegir un poco, ¿no? esos horarios, cuántas horas y cómo lo vamos a hacer. Intentamos siempre hablarlo y, y llegar a acuerdos eh, de una manera mutua, por mucho que yo tenga un papel de jefa y ella de contratada, eh, dentro de lo posible intentamos que sea algo muy horizontal también y que haya mucho diálogo y que las dos personas estemos cómodas. Pues hay veces que toca priorizar lo ecológico y hay veces que toca priorizar lo cercano y lo local, porque muchas veces te encuentras con proveedores que te pueden suministrar un producto ecológico X, pero a mí si está viniendo de lejos, entonces eh, toca priorizar, porque en el momento en el que tú tienes que traer cosas de tan lejos, por mucho que esté bajo la normativa y las políticas de Unión Europea ecológicas y tal, eh, esa huella ecológica, esa huella no deja de compensar. ¿no? Entonces en la despensa es cierto que siempre vas a encontrar eh, un 80% de producto ecológico, pero hay otro que no, porque estamos priorizando Productores y productoras de cercanía que, aunque no tengan sello, están haciendo las cosas eh, bajo pues unos criterios ¿no? y, y unos valores ecológicos que también hay que, hay que premiar. ¿no? Y voy a nombrar algo que me parece interesante dentro de o sea, esto o sea, se puede eh, eh, aplicar a, a otros ámbitos, ¿no? Yo voy a hablar del ámbito en el que estoy, que ahora mismo es. Eh, este servicio de, de venta de productos a granel. Eh, ojo con esto, como con todo. no O sea, creo que es un modelo de venta y de tienda eh, que se está poniendo muy de moda en los últimos años, porque parece que esto en jauja y que esto funciona. Eh, creo que es interesante también eh, informarse, saber qué hay detrás de todas estas tiendas a granel, porque esto dentro de esto pues hay también muchas cadenas, Muchas franquicias, muchas marcas que ven un filón en esto y eh, la venta a granel por venta a granel, pues está muy bien porque está reduciendo de alguna manera ese impacto de residuos plásticos, etcétera. Pero digo, no es un todo, vale, ¿no? Porque como en todos los ámbitos, aquí también hay multinacionales del granel, igual que hay multinacionales de, de la solidaridad o multinacionales de. de de bebidas o de lo que sea. ¿no? Entonces, creo que también hay que, que tener siempre ese puntito, esa lupa para ver desde una visión un poco más crítica, ¿no? Qué proyectos y qué proyectos, porque no, no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo la venta cuidada y medida de, de dónde viene el producto, por muy ecológico o no que sea, y luego el formato de granel que están trabajando las tiendas, porque es verdad que tiene una complejidad Enorme, yo creo que habría entrevistas solo para hablar de este tipo de, de comercio, ¿no? Pero jo, también es muy interesante de qué forma trabajan las propias tiendas a granel dentro también de esta economía social y, y, y esta economía más eh, ecológica. ¿No? es que si no haces publicidad una buena promoción, no estás yo por ejemplo, estoy en Instagram que lo llevo yo misma como buenamente puedo y sin filtro, como yo digo ¿no? las cosas como son, lo que encuentras ahí es lo que vas a encontrar en la tienda eh, cómo te contamos las cosas cómo te animamos a que cocines de forma saludable que hagas un, un apoyo al comercio de tu barrio o de tu pueblo más allá de que sea de la despensa ¿no? o sea, es Intentar comunicar, sensibilizar, que creo que esta palabra se nos olvida mucho. Más allá de comunicar, es sensibilizar. Da igual que tú compres en la tienda, en tu barrio, para mí eso ya es un plus. No que compres en la despensa, sino que cambies tu modelo de consumo y, y, y consumas de esa manera, ¿no? Más local, más local y con ese, ese sentido común. Sí que es importante la comunicación. Yo es verdad que en Cercedilla, mi comunicación tiene dos patitas muy importantes, ¿no? la comunicación abuelil, que es eh, súper súper importante trabajar ese tipo de comunicación, que es la atención eh, directa que vas a tener con esas personas, esas abuelas sin filtro, como yo digo, que, que ya compraban así de esta manera, que van a venir a buscar un producto bueno y que no tienen problema en sacar el monedero y pagarte eh, un dinero X por una lenteja buena eh, que es de, de un productor nacional, ¿no? de, de aquí al lado. Eh, y luego sí, pues aquí por ejemplo hay una asociación de empresarios de la Sierra de Guadarrama. Eh, pues en Navidad nos juntamos una comisión pues de gente que tenemos pequeños comercios y tal, pues para ver si impulsábamos. ¿Por qué? Porque creo también que en los pueblos hay una cosa que pasa mucho, que nos acomodamos y seguimos haciendo las cosas como se vienen haciendo desde el año 3. Que está muy bien, pero eso no quiere decir que, que no haya que evolucionar, ¿no? y que haya que estar en el día, en el día a día, y, y que las cosas van cambiando, y que hay que cambiar un poco el foco. Entonces, también estamos ahí intentando enredar, intentando generar ese cambio, eh, intentamos animar a las personas que llevan ya años con sus comercios. Eh, intentamos hacer sorteos pues en Navidad, sorteo del comercio local, juntarnos todas las tiendas, hacer una cesta para una rifa, para fomentar el apoyo y el comercio local en el pueblo. ¿no? Ojalá se pudieran hacer más cosas. Yo sí que siento que eso está muy estancado, a mí sí que me gustaría que eso evolucionase más. Más asociación, más apoyo, eh, que no haya competencia entre los pequeños, ¿no? porque ya bastante tenemos con los grandes o con el Carrefour que nos han armado al lado. Igual yo, por ejemplo, en la tienda tengo WhatsApp Business ¿no? y es un canal de comunicación que yo tengo con mi clientela. O sea, para mí, ahí tengo a mi familia despensera eh, y creo que al menos una vez por semana intento darles las gracias. ¿no? Eh, porque la despensa es que sin ella, sin esa gente, no existiría. O sea, esto es un apoyo mutuo, constante. Yo intento traerles un montón de cosas molonas, eh, llenarles la despensa de alegría, alegrarles el día cada vez que entran por la puerta de mi tienda. O sea, es algo más allá de un simple negocio. Yo desde aquí mi recomendación a la gente que vaya a emprender es que desde el principio tengan muy claro cuánto quieren invertir de tiempo en su proyecto. No es malo autocuidarse y no es malo querer tener más tiempo y menos dinero. Vamos, desde luego esa es la clave de, de mi estrategia en mi proyecto. es ese eh, Cobro menos, pero eh, trabajo menos también. Elijo muy bien cómo quiero eh, trabajar. Y, y si sí, es posible, de verdad, hay que trabajar muchísimo y muy duro e invertir muchas horas. Pero de verdad, cuando estás en resonancia con lo que estás haciendo, eh, si puedes vivir eh, con ese dinero que te está dando tu proyecto, para mí se cierra el círculo, ¿no? O sea, no, no hemos venido aquí a enriquecernos ni a hacernos millonarias ni nada, solo a vivir tranquilas, de una forma saludable y, y poder estar. Eh, cubriendo necesidades y ofrecer un servicio pues que haga feliz a la gente y a ti misma. ¿no? Y yo creo que tener otras personas alrededor que hayan emprendido, que hayan desarrollado proyectos, te pueden echar mucha mano. Y yo creo que es muy necesario ¿no? acompañarse también y generar redes incluso para poder emprender y sobre todo para no eh, repetir los mismos errores. Para mí, eso es súper importante, porque yo a muchas personas que han abierto ahora recientemente tiendas a Granel, yo les contaba, sí, sí, muy bonito, pero yo les decía, no, no, pero ojo con esto, que esto no es tan cookie todo, ¿eh? <risa> que te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, no la líes así, porque yo he me metido la pata en el también de muchos errores y yo me lancé también a este emprendimiento porque metí la pata en, en otros proyectos anteriores y sabía cómo no tenía que hacer las cosas. Y eso también suma, yo creo, no que alguien te pueda decir, sí, sí, todo es muy bonito, pero también pasa todo esto, no cometas estos errores, no, no vayas por ahí. Así que yo desde aquí animo a todo el mundo a que haga una buena planificación del emprendimiento y que recurran a otras personas que ya hayan pasado por ahí porque creo que eso te puede ayudar un montón. Seguir sobreviviendo. O sea, hoy en día el comercio local de verdad está contra las cuerdas. No nos damos cuenta de la importancia que tiene eh, mantener un barrio vivo, un pueblo vivo y que tengamos estas tiendas y esta gente eh, que te está ofreciendo mucho más que una venta de producto. O sea, esto va más allá, es ¿eh? generar una comunidad. Y, y seguir sobreviviendo y seguir eh, dedicando energía y tiempo a lo que queremos hacer y ofrecer a la gente. Entonces, para mí el reto es que siga existiendo gente que quiera apoyar lo local, de verdad. Si no, los pueblos dejarán de tener tiendas y vida y, y dejará de tener una economía social y solidaria. Pues muchísimas gracias. Yo me pongo colorada. Bueno, es que antes me emocionaba y todo, pero es que, es que me emociono. O sea, para mí la despensa está siendo un viajazo en todos los sentidos, ¿no? Y, y yo creo que, que gracias también a plataformas y, y proyectos como Economistas Sin Fronteras, eh, muchísima gente podemos llegar a, a comprender o, o alcanzar, eh, poder hacer realidad también estos proyectos, ¿no?